centésimo, tercer día seguido de protestas. Hoy estamos en el paso a nivel de la senda de los carres, que lo van a cerrar. Están encerrados. obra Cierran el paso a nivel, dejándoles cada vez la movilidad más reducida. Esta noche, los platones al otro lado de la vía que tendrán que dar un inmenso rodeo ¡Viva ¡Sí! esta noche!